Hola, soy Tim. Bienvenido a la lección 8. En la última lección hablamos sobre los acordes mayores de cejilla. Ahora vamos a hablar de los acordes menores de cejilla y aprenderemos una nueva forma de tocar, los arpegios. Comprueba la afinación y empezamos. Ya que los acordes abiertos de mi mayor y la mayor son la base de los acordes mayores de cejilla... Los acordes abiertos de mi menor y la menor nos dan la forma básica de los acordes menores de cejilla. El acorde abierto de mi menor se toca pulsando las cuerdas la y re en el segundo traste con el segundo y tercer dedo, rasgueando las seis cuerdas. El acorde abierto de la menor se toca pisando las cuerdas re y sol en el segundo traste con el segundo y tercer dedo y la cuerda si en el primer traste con el primer dedo. Recuerda no tocar la cuerda mi grave cuando rasgues la menor. Tal y como hicimos con el acorde abierto de mi mayor en la última lección, vamos a convertir un acorde abierto de mi menor en un acorde de cejilla con una digitación distinta. Usa el tercer y cuarto dedo para pisar las cuerdas la y re en el segundo traste. Tendrás un acorde de mi menor. Ahora, desliza ambos dedos un traste arriba y con el primer dedo forma una cejilla que abarque las seis cuerdas en el primer traste. Como la tónica de la sexta cuerda es fa y estamos usando una forma de acorde menor, el acorde resultante es fa menor. Si alguna cuerda suena sorda, asegúrate de que el primer dedo hace presión suficiente sobre el mástil. Puedes probar a variar un poco la posición del dedo hasta que oigas todas las notas del acorde. Ya que el segundo dedo está libre, si aún tienes dificultades, haz presión con él sobre el primer dedo para fortalecer la cejilla. Como con el acorde mayor de cejilla, puedes mover el acorde menor a cualquier punto del máste. En el segundo traste tienes un fa sostenido menor. Sol menor en el tercero. La menor en el quinto. Si menor en el séptimo. Do menor justo encima, en el octavo. Y Re menor se toca en el décimo traste. Esta forma de acorde menor de cejilla es muy parecida a la forma mayor que aprendimos en la última lección. Para cambiar de un acorde de cejilla de Sol menor a Sol mayor... Solo tienes que pisar la cuerda Sol con el segundo dedo. Así. Retira el segundo dedo y tendrás de nuevo un acorde de Sol menor. Esto sirve para el resto de los acordes menores de cejilla con tónica en la sexta cuerda. Este es un acorde de cejilla de Do menor en el octavo traste. Si pisas la cuerda de Sol con el segundo dedo, tendrás un acorde de Do mayor. Vamos a hacer un ejercicio pasando de la menor a la mayor, luego de sol mayor a sol menor. Tocamos un acorde por compás. 1, 2, 3, 4. La menor. La mayor. Sol mayor. Sol menor. De nuevo, la menor. Los acordes menores de cejilla con tónica en la sexta cuerda se basan en el de la menor. Toca el acorde abierto de la menor con esta digitación. El segundo dedo en el primer traste de la cuerda si, sí. El cuarto dedo en el segundo traste de la cuerda sol. Y el tercer dedo en el segundo traste de la cuerda re. Ahora desliza ambos dedos un traste arriba y con el primer dedo forma una cejilla que abarque las seis cuerdas en el primer traste. No te preocupes por la cuerda mi grave en esta forma de acorde de cejilla, porque no tienes que tocarla. Este acorde en el primer traste se llama si bemol menor. Si lo mueves un traste más arriba, tendrás el de si menor. Do menor está en el tercer traste. Re menor en el quinto. Mi menor en el séptimo. Fa menor en el octavo y Sol menor en el décimo Cambiar de un acorde menor de cejilla en la quinta a uno mayor no es tan fácil como en los de la sexta cuerda Por ejemplo, este es un acorde de Re menor en el quinto traste Para cambiarlo a uno de Re mayor la cejilla del primer dedo se queda en su sitio, pero debes levantar los demás dedos para cambiarlos. Pon el segundo, tercer y cuarto dedo en el séptimo traste de las cuerdas Re, Sol y Si. Recuerda que puedes usar la otra digitación para el acorde de Re mayor pisando las tres cuerdas con el tercer dedo si estás más cómodo. Vamos a probar un ejercicio como el último. Usando estas formas mayores y menores, Empezando en Re menor, pasando a Re mayor, luego a Do mayor y a Do menor. Toca conmigo. Uno, dos, tres, cuatro. Re menor. Re mayor. Do mayor. Do menor. De nuevo. Tómate un tiempo para practicar esta forma y que suene bien. Si practicas un poco cada día, te será más fácil. Sabiendo cómo tocar acordes mayores y menores de cejilla con la tónica en la quinta y en la sexta cuerda, podrás tocar muchas canciones conocidas. Los arpegios son acordes en los que las notas suenan una a una, así. Hay muchos patrones de arpegio, pero vamos a centrarnos en un patrón 12 por 8 que puedes usar en la sección tocar canción de esta lección. Empieza con las cuatro cuerdas más graves de un acorde abierto de mi. Las tres primeras notas se tocan con dos golpes descendentes. Luego toca las tres siguientes hacia arriba. Vamos a probar. 3, y E, eh, 4, y La canción de la sección Reproducir canción de esta lección es la misma de 12 por 8 que tocamos en las lecciones 4 y 5, pero esta vez vamos a añadirle una parte arpegiada con acordes de cejilla. En la estrofa vamos a tocar esto. Empieza con un acorde de cejilla de sol mayor con tónica en la sexta cuerda en el tercer traste y toca un arpegio con golpes descendentes en las cuatro cuerdas más graves. Así. Luego, Pulsa un acorde de cejilla de re menor con tónica en la quinta cuerda en el quinto traste y toca un arpegio empezando en la quinta cuerda y subiendo hasta la segunda. Así. Después, toca un acorde de cejilla de la menor con tónica en la sexta cuerda en el quinto traste, con un arpegio de las cuatro cuerdas más graves. El último acorde de la estrofa es un acorde de cejilla de do mayor. Puedes tocarlo con la tónica en la quinta cuerda en el tercer traste. O con la tónica en la sexta cuerda en el octavo traste. Vamos a tocarlo juntos. 3, i, e, 4, i, e, sol. Re menor. La. Do. Do. De nuevo. En el estribillo tocamos los acordes de Mi menor y Sol así. Coloca un acorde de cejilla de mi menor con tónica en la quinta cuerda en el séptimo traste y toca un arpegio con golpes ascendentes en las cuatro cuerdas más agudas. Después, coloco un acorde de cejilla de sol mayor con tónica en la sexta cuerda en el tercer traste y toca el mismo arpegio. Vamos a probar. 3, y e, 4, y e, mi menor. Sol mayor. De nuevo. Los acordes de cejilla y los arpegios de la sección tocar canción de esta lección son bastante difíciles. Empieza practicando solo una parte de la canción. Usa el botón de ciclo si quieres volver a tocar una sección y el regulador de velocidad para ralentizarla. Si practicas a una velocidad más lenta, podrás cambiar de acordes más cómodamente. Tómate tu tiempo y no te frustres. Si practicas un poco cada día, en pocas semanas verás cómo mejoras. Espero que te hayas divertido. La próxima lección, la 9, es la última de la serie. En ella veremos formas de improvisar un solo usando la escala pentatónica.